¿Qué tal amigo ucraniano Bienvenido a otra sesión más aquí en el estudio de Cranion La vez pasada se acuerdan que habíamos visto cómo empezar tu mezcla Hoy vamos a ver ya también cómo empezamos a procesar y de qué se trata este rollo Recapitulando, lo primero que tenemos que hacer es Tenemos ya nuestra sesión bien capturada como habíamos dicho Tenemos que pensar desde un principio Qué sonido queremos lograr al final de, con nuestra rola Vamos a escoger los micrófonos con los que vamos a capturar y la técnica de microfoneo este fue, lo grabé con, con un kit Beyer en el que hay micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador el que utilicé, Los micrófonos que utilicé son el diafragma pequeño para los overheads Lo que utilicé es una técnica que se llama dummy head Que va para los overs, va un micrófono más o menos a la altura del, del, de cada oído de, del baterista Eso nos va a dar un efecto estéreo que ahorita van a, a ver Vamos a tener otras frecuencias y otra dinámica de todos los tambores Y ya vamos a tener un sonido estéreo más el microfoneo unitario para cada uno de los tambores de la batería uno, habíamos dicho que hay que colocar cada uno de, de los instrumentos Primero hay que darle nivel En este caso, es lo, me estoy enfocando con la batería Regularmente es con lo que se empieza Y además, como son varias fuentes simultáneas Tenemos chance de ver más a detalle Al mismo tiempo, cómo ir colocando todo en un lugar en el espacio Cuando vamos a empezar una mezcla Tenemos que ir pensando en dónde queremos colocar cada una de las cosas Acuérdense que habíamos visto que hay una ley de física Que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo Con todos estos elementos nosotros podemos darle A cada uno de, de los elementos de, nuestro, de nuestra mezcla O de los instrumentos que vamos a mezclar Darles un lugar ya sea atrás, adelante, arriba, abajo, izquierda, derecha Y tenemos que pensar que el audio no es completamente direccional Sino conforme van van bajando la frecuencia o subiendo la frecuencia Se va haciendo más omnidireccional o más direccional ¿sí? Uno es dar nuestro nivel Empe lo que yo hago regularmente Es poner primero Mis overs Que van a contener la información de, de En este caso de, de toda la batería ¿sí? Los ponemos a un nivel Yo siempre trato de manejar es, es, Estos niveles Más o menos por ahí De los menos 6 dB Ok Luego pues mi bombo Más o menos al nivel ahí Que, que yo considere Luego mi tarola. Luego mis toms. Tom 1. Tom 2. Dos. Y 12 hijas. Dos ahí estamos. Bueno, más o menos ahí. Ya tengo más o menos nivelado. Ahora, a mí me gusta este, poner eh, la batería como si yo estuviera viendo al baterista de frente. En este caso, si yo estoy viendo al baterista de frente, pues me va a quedar el hi-hat y la tarola del lado derecho. Y todos los la demás dotación de instrumentos me va a ir quedando hacia el lado izquierdo. De esa manera, voy a ir paneando cada uno de los instrumentos para que vayan quedando justamente dentro de mi plano estéreo en, en primer lugar. Y vaya teniendo cada quien su lugar y no está en Compitiendo uno con otro Ahí está mi mi, mi mi bombo Luego mi tarola Un poquito abierto Más o menos por el, por el 41 Luego el hi-hat más o menos por el 63 Luego mi tom Por el más o menos el 70 El tom 2 en medio Y el tom 3 justamente igual Pero al lado contrario ¿Sí? Ahora, regularmente empiezo primero paneando los overs hacia el lugar donde tienen que ir. Ahorita no lo hice para que este, tengan chance de escuchar cómo ya paneando esto y luego paneando los, los, los overs vamos a tener este, ya la sensación de estéreo muchísimo más completa. Fíjense cómo va a cambiar. Lo notaron, automáticamente cambia ya la sensación estera. Ya tenemos nuestro nivel y nuestro paneo. vamos a empezar justamente a hacer el proceso para empezar lo primero que tengo que hacer es quitar lo que no me sirve a deshacerme de las frecuencias que a lo mejor me estén molestando lo que tenemos que hacer es ir poniendo en contexto cada uno de los instrumentos que tenemos sin dejar de escuchar los demás primero vamos con el bombo pues aquí quité el más o menos en los 550 Hz también quité un poco de que es el sonido ahí en esas frecuencias más o menos es donde está el sonido cubetoso del bombo ahí le bajé un poquitín y Luego, si sí le di un poquito de más galleta alrededor de los, de los 1000 Hz, digo, de los 10.000 Hz, perdón, de los, de 10.000 Hz o 10 kHz, que es donde tengo el clic que no molesta en este caso de mi bombo. El bombo con el, el bombo que, con el que grabé es un bombo de 24 pulgadas por 14. Es un bombo que tiene, tiene pegada, tiene grave, pero tiene un release rápido. Estoy tomando eso en cuenta, que estoy también quitando estas, estas frecuencias, ¿sí? Les, yo les había dicho que no debo de quitar, que debo de ir dejando interactuar cada uno de los instrumentos eso lo hice escuchando mis overs aquí yo yo regularmente mezclo la batería siempre partiendo del sonido que tengo de los overs y lo único que hago es completarlo lo que hago es completar y acabar de redondear el sonido de cada uno de los de los elementos que tengo de la batería Como pues eh, con el canal del micrófono que tengo de cada instrumento individual Pues nada más completo lo que tengo en los overs Eso nos va a dar un sonido más natural y un poquito más grande Pongo mi, mis overs Y con base en eso fue que hice esta discriminación de frecuencia ¿Sí? Entonces ahí está el puro bombo con los Overs y ahora voy a poner el ecualizador y escuchen la diferencia si se fijan tengo un sonido de bombo con más pegada y más presencia si, sí, escuchemos con el ecualizador sin el ecualizador con el ecualizador Fijan, lo único que hice fue agregar un poquito de más de más presencia al combo Ajá. le damos un poquito de más galletita ok lo mismo va a suceder con lo demás Ajá. ahora aquí solo quité frecuencias y le puse un poquito de color en lo que realmente debería tener en el otro micrófono que no hacía falta tenerlo que es el clic ajá Vamos al siguiente proceso. Dice la cadena de, eh, de efectos que yo primero tengo que poner los efectos dinámicos y luego los de frecuencia. En este caso yo estoy utilizando primero uno de frecuencia. porque Porque quiero que ya todo lo que yo empiece a afectar sea con las frecuencias que sí necesito. A partir de ahí es que ahora voy a empezar otro proceso. Ahora viene ya empezar a controlar la dinámica de este instrumento o de esta fuente. Para eso... Voy a usar un plugin que es muy, muy... Pues es completo. ahí todos los elementos que puedo necesitar. Aparte de que el, el mismo plugin en sí, pues te ofrece un cierto color. Este plugin es este el de Jack Joseph, que es el de la batería en monaural. Y lo tengo configurado de esta manera. Un poquito de agudo. Los graves, pues casi no le torcina más. Le quité un poquitito una frecuencia ahí que... Para que no esté muy gordito Tengo un, un rango de compresión No muy cañón Ustedes escucharon el, el, el sonido del bombo Solito, de por sí suena bien Pues nada más controlar un poquito la dinámica Y así es como suena Ahora mi bombo, ya con todo esto aquí Pues ustedes dependiendo lo que Lo, lo que quieran Y necesiten Es conforme le van a mover estos parámetros no Si se fijan el bombo ya tiene presión, no, ya tiene más presencia, tiene un sonido más, más redondo. ahora lo tengo un poquito manchado para que lo escuchen, sí. Vean cómo, cómo cambia ya con, con los procesos. Sin el plugin, con el plugin. Notan la diferencia, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ya nuestro bombo con un sonido mucho más redondo, más presente. Hasta ahí con este video, eh, viene la siguiente parte, estén pendientes, nos vemos en la que sigue. Chao, yo soy el muñeco de Cranion, pórtense mal, cuídense bien y te veo después. Adiós.